¡Oh! Buenas, parece que estabas interesado en encontrar información sobre la seguridad informática. ¡Ah! Oh, pues sí. Pero tranquilo, tenemos varios vídeos e información para poder resolver todas tus dudas. Nosotros trataremos cinco temas. El phishing, el fraude y la extorsión, la configuración de seguridad de la cuenta de Google, el borrado seguro. Y la desinformación o fake news. Y las probabilidades de haber sido víctima mínimo de una de estas cinco son muy, muy altas. ¡Ahí va! ¡Vaya liada, tío! Tranquilos. Todo lo que necesitáis saber lo tenéis en nuestro canal, página web. ¡Jope! Pues, pues voy a entrar ahora mismo, ¿eh? ¡Uy! Pues va a estar bien esto, ¿eh? Uy, jeje. Ya habéis visto, hace como José Luis y todo arreglado.